Buenas amigos y amigas de Grande Premio, hoy os venimos a hablar sobre un piloto concreto y es que vamos a tratar el vídeo de hoy sobre Pierre Gasly, piloto francés, está consagrándose como gran talento de la parrilla de Fórmula 1 en un año fantástico en el que está llevando a su equipo Alfa Tauri a una de sus mejores temporadas en la Fórmula 1. Por ello vamos a comentar un poco. La situación del piloto francés, su futuro y su posición dentro de la órbita de Red Bull. Por ello, en el vídeo de hoy toca hablar sobre un suplente sobresaliente, sobre Pierre Gasly. Pues, como hemos comentado en la presentación, hoy toca hablar exclusivamente sobre Pierre Gasly, el joven piloto francés de la órbita Red Bull que está haciendo posiblemente su mejor año en la Fórmula 1. Y es que podríamos llegar a incluso a decir que está en su año de consagración, en su año de confirmación para ser uno de esos jóvenes talentos de futuro en la parrilla de la Fórmula 1. Y es que el piloto francés, eh, bueno, está haciendo un año impecable, con un, un equipo de, de mitad de tabla y en unas condiciones que obviamente no son las mismas que estar en un equipo puntero, ya sea Mercedes, ya sea Red Bull, incluso este año podríamos decir también McLaren y Ferrari. Y es que, bueno, Gasly viene luchando prácticamente carrera a carrera con equipos pues, prácticamente punteros como viene siendo McLaren y, y Ferrari. Y es una, son unas hazañas que, pues quieras o no, eh, son dignas de pocos pilotos. Es más, su compañero de equipo, Yuki Tsunoda rookie esta temporada no está haciendo ni prácticamente la mitad de puntos ni la mitad de buenas actuaciones que está pudiendo cerrar el piloto francés eh, los números si los repasamos indican lo mismo y es que el piloto el piloto francés ha estado hasta en 12 de las 18 carreras dentro de la zona de puntos incluyendo cuatro abandonos de los, de los cuales si, si no hubiese tenido que retirarse seguramente hubiese podido también terminar en, en la zona de puntos eh, para incluso dar más información y para demostrar este, este gran potencial que está mostrando Gasly esta temporada solo hay que ver que hizo un podio en el, en el Gran Premio de Azerbaiyán, en todo ese final caótico que sucedió en Bakú también ha cerrado buenas actuaciones como la, la pasa, el pasado fin de semana en México con la cuarta posición, otra cuarta posición en Holanda, sexto en Turquía y Bélgica, en Mónaco también en el trazado especial de Monte Carlo hizo el sexto y un quinto puesto en Hungría. Son resultados muy buenos considerando que lleva un coche que no está a la altura de, de, de los mejores de la parrilla y que sin duda, aunque tiene esa ayuda de Red Bull, Está, está liderando el equipo hacia su mejor temporada en la Fórmula 1 y es que estamos hablando un equipo ya, no histórico, ni mucho menos, pero sí ya tradicional en la parrilla de, de la Fórmula 1 como es Alfa Tauri, antiguo Toro Rosso, siempre como equipo B de, de, de Red Bull y que nunca había tenido un año tan bueno, nunca, siempre ha habido buenas actuaciones porque bueno, siempre ha puesto buenos talentos en, en sus filas ya sea la victoria de Vettel en 2008, la misma victoria de Pierre Gasly en 2020 en, en Monza, pero nunca había tenido un año tan completo. Y es que a, a día de hoy, después del Gran Premio de México, está luchando por ser el quinto mejor equipo de la parrilla. Y es algo que nunca ha sucedido en los más de 10 años de historia de este equipo, desde que llegaron a la Fórmula 1 en 2006, y realmente destaca. Destaca y mucho como un equipo pequeño, con una estructura de equipo mediano, equipo pequeño, está, con, está consiguiendo los resultados para luchar con toda una estructura como Alpine. En, el, en estos momentos están empatados a puntos en el Campeonato de Constructores, con 106, que ya prácticamente iguala el mejor número de puntos de, de la historia de, de esta estructura de Florenza, que está en, en el año pasado, gracias a, también a esa gran victoria de, de Gasly y Monza, lograron 107 puntos, con solo un punto más el equipo va a igualar el, el histórico récord que personal. Eh, bueno, viendo por partes, eh, Gasly viene de, de tener ya varias temporadas tormentosas en la Fórmula 1, empezó en 2017 eh, como piloto de Toros Rosso, para sustituir ese cambio que generó el paso de Sainz a, a Renault y ya se confirmó como piloto titular en, 2000, en 2018 para el, para el equipo Toro Rosso. El primer año, pues, no fue el mejor año para un rookie, ni destacó demasiado, pero sí que ya empezó a cerrar buenas, buenas actuaciones. Hizo, hizo pues, eh, varias, varios sextos, incluso una cuarta posición. Hizo, hizo resultados que ya... Eran puntuales, pero ya decían, aquí hay talento, aquí es un piloto con el que se puede contar de futuro. Y Red Bull, pues una vez se le fue Daniel Ricciardo de la estructura principal, lo pusieron para acompañar a Max Verstappen en la temporada 2019. Y ahí viene el error, ahí viene el drama de personal de Pierre Gasly, porque durante las 12 primeras carreras de, de ese campeonato de 2019, las cosas no fueron como esperaban, el coche, la adaptación al coche fue muy compleja. Eh, la presión por parte de Red Bull fue máxima. y los resultados no acabaron de llegar. Eh, sí que es cierto que bueno, hizo alguna buena actuación. Cerró. Cerró buenos, buenos cuartos, quintos, pero es que solo. tan solo hizo pues. Mmm, actuaciones muy concretas, muy puntuales, durante esa primera parte de temporada. que fueron insuficientes para mantener el puesto en Red Bull. Dicho lo cual. Pues como muchos de vosotros sabréis, a mitad de año volvió a Toro Rosso para que Alexander Albon pues, subiese a, al equipo Red Bull. Desde entonces pues hemos visto un Gasly muy diferente. Yo creo que el volver a Toro Rosso, el volver a la estructura B, le quitó una presión vital a Gasly que le ha hecho poder mostrar todo su potencial. Ya lo he ido haciendo de forma pues puntual la temporada y media pasada pero este 2021 ha sido de consagración, ha sido para ver que Repulse realmente tiene un suplente de lujo en el equipo B y que como tarden mucho en darle la oportunidad de tener un coche ganador, lo van a perder y se va a ir a otra estructura para, para tener ese coche a la altura, ¿no? Por así decirlo. Eh, bueno, dicho lo cual... Eh, Red Bull ahora mismo está, parece que está contento con Sergio Pérez realmente el piloto mexicano con mucha experiencia detrás empezó dando esos síntomas de, de falta de regularidad como le había pasado a la mayoría de compañeros de Max Verstappen pero ahora parece en esta segunda parte del campeonato que el piloto mexicano está encontrando los puntos clave para ser ese escudero perfecto para Verstappen y para, pues, por qué no decir merecer esa renovación que que ganó meses atrás para 2022. ¿De cara a 2023? Pues sí está todo abierto, todo puede pasar, el mismo Christian Horner, el jefe del equipo, ya lo declaró. No descarta un fichaje de una vuelta de Gasly, no descarta seguir con Pérez, no descarta que cualquier otro piloto de la órbita Red Bull pueda ir a parar al lado de Max Verstappen, si es que continúa como se supone que continuará más allá de 2022. Pero pues para el Gasly, las aspiraciones de Gasly en la Fórmula 1 no es suficiente, están Alfa Tauri, ya mostró descontento tras anunciar el fichaje de, de Sergio Pérez en el equipo Recul. ya mostró aún más insatisfacción viendo que le renovaban para 2022, incluso el piloto declaró no saber el porqué de no, de esa, de no ascender al equipo principal. Y es que, bueno, realmente los números están aquí, está haciendo las actuaciones, las mejores actuaciones posibles con el coche que tiene entre manos y está liderando todo un equipo para ser quinto en el Mundial de Constructores, algo que nunca nadie había logrado, ni tan solo Sainz, ni Verstappen, ni Vettel, ni otros muchos grandes pilotos que han salido de la Academia Red Bull y que no llegaron a liderar el equipo hasta la mejor posición en la, en la parrilla de, de, de la Fórmula 1, ¿no? Entonces, pues yo creo que este año va a ser vital para las aspiraciones de Gasly, se merece ese hueco, esa oportunidad en Red Bull de nuevo para quitarse un poco los fantasmas del pasado y para demostrar que es el gran piloto que parece ser y si no llega la oportunidad en Red Bull pues no, no habrá otro camino que no sea buscarse la vida en la parrilla e intentar ir a otra, a otra estructura a otro equipo de Fórmula 1 que le pueda ofrecer las herramientas para luchar por podios y victorias como él mismo ha declarado que, que quiere luchar. Dicho lo cual, pues veremos cuál es el futuro de Gasly, veremos cuáles las oportunidades que le llegan en los próximos años, pero sin duda los resultados evidencian que el rendimiento, el talento y el gran pilotaje del piloto francés están ahí y están para quedarse y si no lo aprovechar, Bull lo aprovechará otro equipo de Fórmula 1.